Soberano del público que en este 2018 se lo lleva. Cha, cha, cha, cha. Vamos a ver. Y dice: Ok, ok, todo el mundo está en la silla preguntando quién gana la estatuilla. Ustedes saben ya quién está ganando porque la para viene caminando. No se Vine se a poner el A ritmo de sus improvisaciones esta historia mar, ganando por sexta vez la elección del público dominicano. De... Rapeando, moza. Espérate, pues, si es rapeando, tú me vas a tirar la pista, ¿verdad? ¿Eh? Espérate, primeramente, buenas noches, mi gente. Gracias, que yo sé que muchos de los que están aquí votaron también, presentadores. Eddie Herrera me dijo que votó por mí. Sergio Valga también. Dale para acá, ven. Bueno. Dice. G, G, bueno, estoy aquí tú sabes, el único. Mozart, el soberano del público. Lo que estoy diciendo ahora, yo no lo escribo. Con este son seis años consecutivos. Te voy a decir una vaina, oye lo que causo. Para la pista, que se escucha, mejor lo aplauso. Okay. Mejor me voy por el público que votan. Viste que lo que tú sabes no es que Calimán, soberano 2018, que se mueve. Tal vez me lo gane el de 19 y se lo dedico a los fanáticos de los míos. Viste que lo que, que no son tremetillos y a todos los nominados, que son de mío, pero al lápiz no porque yo sé que él está dolido.